Soy Enrique España Ramos, profesor del Área de Conocimiento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y con especial dedicación al Máster en Profesorado de Educación Secundaria. Participo en su coordinación e imparto clases en la especialidad de Biología y Geología. En este primer módulo del curso presentamos un enfoque de enseñanza de la ciencia en contexto, ...que se centra en el tratamiento de problemas o situaciones de la vida diaria que implican eh, la toma de decisiones. El módulo lo hemos organizado en nueve vídeos. Además de, este, eh, de esta introducción, los dos siguientes vídeos ayudan a situarnos en el enfoque de la enseñanza de la ciencia en contexto... ...a partir de problemas de la vida diaria, analizando los criterios para la selección de los problemas y la forma de estructurar la secuencia de enseñanza a partir de ellos. En el cuarto vídeo eh, se utiliza la alimentación como un ejemplo concreto de, concre eh, de contexto, el de la alimentación, que sirve eh, para la definición y delimitación del contexto. En los cuatro siguientes vídeos ya se pasa a una situación práctica de aplicación en cuatro unidades didácticas. Eh, que se han eh, llevado a la práctica en las aulas de secundaria eh, reales de acuerdo con este enfoque y eh, con eh, contextos relacionados fundamentalmente con la salud, el consumo o el medio ambiente y en las que se pone a los estudiantes en la tesitura de analizar los factores más relevantes al tomar decisiones sobre, por ejemplo, qué hacer al prevenir la caries dental o cómo alimentarse o qué agua consumir, preferentemente, si de grifo o embotellada, o qué coche comprar. En el último vídeo eh, se reflexiona sobre la aportación de este enfoque a la educación científica de los ciudadanos. Animamos a la participación en el foro, ya que aunque no sea eh, obligatoria esta participación puede ser útil, para compartir inquietudes, resolver dudas, intercambiar información, etc. Y por último, eh, con relación al módulo, también eh, se pueden consultar algunos materiales y recursos didácticos eh, relacionados con el enfoque que hemos presentado y eh, su puesta en práctica.